Ok, hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión quiero mostrarles cómo crear un fanzine, una publicación independiente con Scribus. Eh, vamos a empezarla desde cero hasta dejarla impresa. Una publicación muy simple, muy sencilla. Ustedes podrán imprimir desde su propia casa, y después, pues incluso, bueno, fotocopiar o algo, porque ya saben que un fanzine, eh, entre más, eh, digamos, amateur se vea, es mejor, ¿no? Solo que, bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer uno, les voy a mostrar también rápidamente cómo se ve el que nosotros hacemos, el fanzine de Cultura Errante, es esta, esta es la plantilla, obviamente nosotros lo imprimimos en un en otro tipo de papel un papel que se llama reciclabón que le da una ondita cachida ok perfecto bueno lo primero que les voy a recomendar es que creen una carpeta para su proyecto yo aquí la tengo y que en esta eh, creen una subcarpeta, una para los textos y otra para las imágenes y esto con el fin de tener todo mejor organizado y e encontrarlo de manera más rápido no yo en este caso también el archivo fuente le puse animasolas y se llama el del fanzine este, este eh, que haré de muestra así es que bueno, vámonos lo primero que van a hacer cuando inicie su programa les va a aparecer algo como seleccionar el tipo de hoja y todo esto, el formato y bueno, el formato del documento que vamos a usar es tamaño carta apaisado ¿por qué tamaño carta? pues porque es el tamaño que todos tenemos una impresora tamaño carta en casa, no es complicado incluso el papel, eh, pueden comprar papel de evolución si no quieren que sea totalmente blanco y pues ya compran el tamaño carta ya viene cortado y todo y se evitan tener que ir a una papelera a cortar el papel, es muy importante que también chequen lo de los márgenes porque varían en cada impresora pero yo creo que el, el margen de 0.7 es eh, el idóneo y, y el estándar ¿no? entonces bueno, una vez que tengan su papel, carta, apaisado y con el eh, 0.7 de márgenes empezaremos ¿no? es una página simple bueno, ahora márgenes internos yo por qué le puse márgenes internos porque en esta parte a la mitad es donde va a ir doblado y bueno no queremos que nuestro texto eh, y nuestras ilustraciones eh, lleguen hasta acá y sufran eh, eh, pues no se vean adecuadamente, ¿verdad? Aunque también si lo desean pueden imprimir una imagen a toda la página. Bueno, como a ustedes les parezca mejor. Yo les recomiendo que hagan estos eh, guías internas también para que sepan, para que separen muy bien la que sería página 1, 2, 3, etc. ¿Cómo se hace? Pues nos vamos a editar. Páginas maestras. Solo vamos a crear una página maestra y nos vamos a ir a donde dice página administrar guías y aquí están <coughs> la guía de 13.97 si la seleccionamos verán que se pone rojo es la guía central yo le agregué 7 milímetros para la guía derecha y le resté 7 milímetros para la izquierda yo aquí como pueden ver ahí están eh, en las medidas, ustedes si quieren si les interesó estas mismas medidas pues simplemente anótenlas y la ponen en su documento ya le dan a aplicar a todas las páginas ese sería nuestro documento maestro yo esta guía se la puse extra ustedes la pueden poner a la medida que ustedes quieran y es para que en este recuadro, en este rectángulo vayan los títulos si es que quieren títulos superiores Pueden poner títulos eh, verticales, eh, diagonales, bueno, eso dependerá de su creatividad y de eh, el diseño que ustedes quieran darle, pero yo por cualquier cosa, lo use o no, no me afecta, puse una guía ahí, este, horizontal. Cerramos y nos vamos al siguiente paso. Ok, bueno, vamos a dar algunas configuraciones rápidas y ustedes después buscarán con calma las más adecuadas para ustedes, para su proyecto más bien. Bueno, como vamos a imprimir en nuestra casa eh, y vamos a utilizar una hoja y esa hoja de papel va a estar doblada a la mitad y pues al estar doblada a la mitad terminará cada hoja conteniendo cuatro páginas eh, como verán yo aquí se las puse puse aquí estos eh, este texto para que ustedes más o menos traten de imaginar en su cabeza cómo va o sea esta sería la parte frontal o sea la portada la parte de atrás y después a la hora de estar imprimiendo le darían la vuelta y pueden ponerle algo por dentro o no ponerle nada, como ustedes gusten, imprimirle en un papel diferente al resto el fanzine, a lo que salían los textos y las ilustraciones, etc. Acuérdense entonces que les dije que es una hoja doblada por la mitad, una hoja carta doblada por la mitad y entonces eh, quedarán cuatro páginas y las vamos a ir rellenando de tal forma, de la siguiente manera la página 1 va aquí la 2 va a quedar acá la 3 acá y así sucesivamente porque porque bueno recuerden que al estar dobladas y a la hora de engrapar ahí quedarán ya de manera acomodadas de manera adecuada pero esta es la forma en que hay que hacerlo digamos que en diagonal eh, ya al final verán eh, cuando quede todo impreso verán como todo este que parece no tener sentido recobrará el sentido eh, es importante que recuerden que siempre que hagan páginas sean en números pares porque si no, pues no funciona el asunto, en números no, no funciona así que yo aquí tengo una, 2, tres, cuatro, 5, seis páginas <ríe> perfecto bueno, vamos además ahora al estilo Para facilitar el trabajo pues hay que crear unos cuantos estilos y ahorita nomás más dos, la verdad y en base a eso trabajaremos más rápido y con más uniformidad si es lo que ustedes si es lo que ustedes desean entonces para crear un nuevo estilo se van a nuevo y a estilo de párrafo yo ya creé unos aquí pero bueno cuando ustedes le pongan nuevo se les va a abrir algo similar le ponen un título si quieren que se base en algo pues por ejemplo en el eh, estilo de párrafo por default que es ubuntu 12 bla bla bla pues ahí le dan si quieren crearlo a partir de nada pues no le dan nada y se van aquí a familia escogen un tipo de la tipografía que más les guste de preferencia si va a ser título pues una que sea eh, gruesa pero bueno ustedes eligen el tamaño, el espacio entre caracteres, etcétera y una vez que terminen, pues le dan terminado también pueden ir crear un nuevo estilo de párrafo y crean el de el cuerpo o sea el estilo que va a tener su texto o todos sus textos aquí yo le en Ubuntu Live y 13 ¿no? entonces lo terminamos ahora cómo se los aplicamos pues por ejemplo vamos a título aquí que dice portada le vamos a poner nuestro nombre yo ahora todo lo voy a hacer rápido sin, sin mucho formato y ni nada ¿no? sino lo más rápido posible para no hacer muy largo el video ya que lo elegimos vamos a texto después bueno, propiedades texto estilo de párrafo títulos no ocupo porque es muy grande pero ahí está ya lo tenemos yo creo que estaría bien centrarlo bueno no ahí me gusta entonces pues así le ponemos si consideran que está muy grande muy chico ya lo saben al final pueden rehacerlo todo y listo yo además le voy a agregar aquí un cintillo como para que se vea acá más hondoso, nos vamos a propiedades, colores lo rellenamos de negro ¿no? vamos ahora a crear en la capa texto un texto y le ponemos publicación mensual o lo que ustedes le quieran poner por supuesto verdad propiedades texto color blanco La propiedades texto color blanco ahora sí y lo subimos ya ustedes lo acomodan a su gusto yo diría que fuera aquí como es like le vamos a dar esto que quede alineado, no listo vamos a buscar ahora una imagen para nuestra portada si es que nos vamos a la capa imagen nos vamos aquí a este cuadrito que es insertar imagen y buscamos una imagen yo ya lo tengo creado en documentos en mi carpeta y una subcarpeta llamada imágenes y ahí vamos a buscar pues esta que sea la portada ¿no? Como verán eh, sale del cuadro y entonces lo único que hacemos es con el botón derecho sobre esto le ponemos ajustar imagen a marco y listo si consideran que está muy grande pues la chica y automáticamente quedará lista ¿no? Perfecto, esa es nuestra portada, así de fácil, así de sencillo, como les dije, no va a tener mucha estética ahorita porque hay que hacer rápido este video. ¿no? Entonces nos vamos a ir, bueno en su contracortar, si quieren poner algo pues lo ponen, si no pues la dejan vacía, yo no le quiero poner nada en esta ocasión y se la voy a borrar. <coughs> en Primera de forros o en la parte interna tampoco le voy a poner nada, lo dejo en blanco. Aquí una cosa, si ustedes quieren que esta primer página, la, prim, la presentación vaya vacía y solo vaya el título, pues entonces quítenle esto y repitan el título y simplemente lo repetimos y entonces le ponemos... ¿no? Anima sola otra vez, no creo ni... Ni este. un estilo subtítulo, pero bueno, animasola le decimos que en la página queremos que esté justo a la mitad y que esté pegado al margen listo no vamos a quitarle esos recuadritos y si no quieren ahorita ver las guías quitamos las guías para que se den una... el que aquí es la mitad y que por consiguiente esto va doblado y queda solo perfecto vamos a ver otra vez las guías y nos vamos a la página 2 y vamos a crear en títulos uno que diga contenido ¿no? y ponemos pues eso, contenido o índice como ustedes le quieran poner vamos a texto título vamos a ajustar a la guía a este okay. y le damos entrar perfecto aquí vamos a poner Con el botón derecho yo le voy a hacer simplemente texto muestra. ¿En qué idioma les gusta? Latín. Cinco párrafos. Le damos a aceptar. ¿Quiere eliminar todo el texto? Sí. Ok va a ser como, digamos, nuestro índice yoga. yo creo que no era necesario tal vamos a eliminar un poquito creo que la regué bueno, vamos a hacerle un solo párrafo <risa> bueno, es más hacen su habla de contenido por ejemplo el tiempo un texto se llama el tiempo y lo escribió José López hacemos otro que se llame agua y lo escribió María Hernández otro que se llame perro loco de Darío Pérez y bueno ustedes ya le darán una forma y el formato que ustedes quieran ¿no? esto es así como una pequeña muestra nada más simplemente para que vayan viendo cómo puede quedar y sobre todo al final para que vean cómo va a quedar como le puse muy pocas páginas para que fuera para que fuera rápido bueno, por ejemplo quieren que se vea un poco más extraño ve, o diferente vamos a dejarlo hasta acá abajo que tenga todo este espacio y sirve que agarra una onda bastante minimalista ver guías no queremos ver las guías incluso hasta acá abajo listo <tose> Entonces tenemos que el texto primero, el que va a empezar, que va a empezar de este lado, es uno que se llama el tiempo, ¿verdad? <coughs> ok. El tiempo. Lo vamos, texto, estilo, título. Y si ustedes quieren dejarlo ahí, dejan ahí, pero no es recomendable vamos a pasar hasta acá, para conservar más o menos cierta coherencia en nuestro diseño eh, ahora vamos a hacer que el tiempo ocupe todo esto nosotros no queremos que el tiempo <coughs> Con el texto muestra 7 párrafos, aceptamos, reemplazamos el texto, sí. Como verán, lo siguiente que tenemos que hacer, porque este recuadrito con una X nos marca que sigue habiendo texto, y entonces lo que tenemos que hacer para enlazarlo es simplemente aplastar este control n o oh, es simplemente n olviden nada olviden el control y hacen clic sobre el cuadro de texto siguiente poner hasta acá como que me pasé de párrafos, ¿verdad? pero bueno vamos a cortarlo ahí y bueno, ¿qué hacemos si acá nos queda eh, tanto espacio? pues pueden poner una imagen o podemos hacer lo siguiente vamos a recortar aquí la verdad es que no se ve nada mal hacer esto sea eso En tanto pues ustedes son los editores ustedes pueden hacerlo como les mejor les plazca Pero vamos a suponer que es un poema y ahí está terminado ahora lo ideal sería que estos tuvieran el mismo más o menos el mismo eh, tamaño que es 7.2 de ancho y este tiene 8 entonces vamos a dejarle en 8 a ambos Y esto nos va a quedar exacto. Ahí está. ¿Qué más hacemos? Pues aquí. Listo. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver bien chido. Ustedes tengan fe, ahorita parece que no. Pero así más o menos va a quedar. Igual de este lado. Vamos a ponerle un poco más para acá. Quede más o menos similar. Igual este que lo movemos ¿Ven? Por supuesto, no olviden poner el nombre del autor. Si no digo cómo se llama, pero más o menos esto nos va a dar una idea de dónde ponerlo. José López, José López. José López. <coughs> texto 11 10 light like, texto 10 light like, talic y lo ponemos de este lado miren cómo se le chido porque contrasta el nombre la tipología muy grande y una tipografía muy pequeña ahí tenemos el texto del tiempo y le vamos a regalar al texto del tiempo una imagen justo aquí. Una pistola, un reloj. Perfecto. Ajustar imagen a marco. Listo. Está muy pequeña. Ahí está más o menos. Y ya tenemos nuestro primer texto el segundo sería el de agua que escribió la joven María y lo mismo hay agua título texto Vamos a poner hasta este lado. Vamos a copiar este: Control C, Control B, Control C, Control B. María, que se llama María Hernández. Pasamos al otro lado. Y María Hernández nos regaló un texto pequeñito. Un poemita chiquitito. Un poemita chiquitito. Que vamos a.. en con el texto maestro se me estaba perdiendo. Solo es que ella escribe en hebreo. Oh. perfecto como ven es bastante conceptual nuestra amiga maría hernández y entonces yo les recomiendo que busquen la mejor manera de acomodar si ven que ahí no queda pues ¿Qué tal si lo pasamos al centro un poco más abajo como les dije obviamente no tiene que quedar igual todo porque es ustedes son los que están creando listo, bueno ahora hay que ir guardando porque luego suceden accidentes yo no quiero hacerles el video mucho más largo aquí tendría que ir precisamente el texto de perro loco pero la verdad es que pues ya sería muy muy largo el video vamos a, a, a finalizar aquí con un, con alguna con alguna imagen con alguna ilustración en algún momento va a marcar que se sale que no sé qué, pero bueno, no importa de verdad, no va a pasar nada listo, básicamente ahí tendríamos terminado nuestro fanzine a menos que ustedes quieran poner todavía así como que más este más complejo si quieran seguir agregándole cosas aquí como verán todavía tenemos espacio para para algo más pero bueno vamos a dejarlo así empieza con este contenido el tiempo y listo ahora lo que sigue es simplemente exportarlo como PDF Dice que bla, bla bla bla bla bla bla según marca errores, errores inexistentes porque es el tema el tema conceptual de María, vamos a decir que los ignore, vamos a resoluciones gráficas, que los comprima, etcétera, pdf 1.5, denle una buena resolución a las imágenes. Digamos 300 las tipografía vamos a hacer que cruce todo y listo Nada de esto no vamos a utilizar. Vamos a una impresora. Y bueno, lo vamos a guardar. vamos a nuestro fanzine ya tenemos nuestro pdf que luce de la siguiente manera ahí está anima sola recuerden esa parte va sin nada, mira ahí dejamos el 8 que error y listo yo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a imprimir y al final les voy a mostrar cómo quedó nuestro fanzine, es así de fácil y así de rápido, bueno igual a mí se me hace fácil y rápido pero si tienen alguna duda eh, aquí en los comentarios pueden dejarlo y yo con gusto trataré de eh, ayudarles, recuerden esta es simplemente una versión muy rápida eh, ustedes tienen que irlo adecuando y a su gusto, a su estética. Y bueno, en un momento más les eh, lo voy a imprimir y les muestro en un video cómo queda nuestro fanzine al final. Eh, regreso. Bueno, pues ya tenemos nuestras impresiones. Como verán, esta sería nuestra portada en esta segunda hoja, acuérdense que le tienen que imprimir primero un lado, le dan la vuelta al papel, imprimirán la hoja siguiente, este, la orientación dependerá un poco de su impresora, pero bueno, ustedes conocerán muy bien su impresora. Entonces, bueno, que continúa ahora? Pues continúa el armado, el armado es relativamente fácil, solo tenemos que doblar las hojas. a las ponemos ¿Qué más? Bueno, pues el engrapado, el engrapado lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, un poco anacrónica, por decirlo de algún modo, vamos con un método antiguo, pero que sigue funcionando, esto es para que no tengan que comprar engrapadora ni nada, bueno, engrapadora especial, pues, ¿no? entonces vamos a un rollito con cualquier trapo, tenemos esta publicación justo aquí, la enrapadora de este modo simplemente la vamos a una dos después ya no se le da la vuelta se le las grapas Esto. este sería nuestro fanzine, ustedes procuren poner esta grapa un poco más estética, de manera más estética